Hola amigos, ¿cómo están? Eh, me invitaron al Science Session Volumen 2, un evento dedicado principalmente a darle un espacio a los exponentes de reggae y de dance hall. Eh, todo este mundo está relacionado también con la marihuana y obviamente no podía faltar la unión de estos dos mundos y con el mundo del skate. Eh, en este evento se presentaron varias bandas Creo que la banda principal de este evento se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Enseguida les doy el dato Movimiento Original <risa> Movimiento Original, esta banda que es poco muy conocida dentro del mundo del reggae De la gente a la que le gusta todo este tipo de música En lo personal me gusta el reggae, pero no conozco mucho de esta banda eh, fue muy imprevisto que, que me invitaron eh, pero pude grabar algunas cosas eh, es, este evento fue en Expo Reforma cabe mencionar que es el mismo lugar donde se hace la Expo WIT solo que ahora en vez de haber muchos stands con gente vendiendo simplemente había un escenario al fondo de la Expo había una sección VIP y detrás de esa sección había una sección general los boletos me parece que para la sección VIP tuvieron un costo de 639 pesos y para la sección general de 329 pesos me parece eh, atrás de toda la gente del escenario había unas rampas de skate y más atrás eh, algunos stands, algunos puestos donde podías comprar pipas eh, endibles de CBD eh, Encendedores Clipper estaba ahí eh, Hubo varias dinámicas me, me traje un par de sábanas Un, un encendedor Clipper eh, En fin, fue, fue un buen evento Pero se puso muy bien Yo la verdad no tenía muchas expectativas de, de este evento, pero Fue Fue una grata sorpresa Creo que, si no creo Muy probablemente va a haber una, una sesión 3 El Scion Session 3 el Science 3, Science eh, Session 3. Y me gustaría ir, la verdad es que me gustó. Así que sin más, vamos al video, les mostraré algunas imágenes. Eh, por temas de copyright no puedo dejar mucho tiempo eh, las presentaciones de las bandas ni la música. Pero trataré de incluir los momentos que a mi consideración fueron los más cool dentro del evento. Y, y ojo, esto es, esto es algo muy padre. Eh, había agua mineral gratis para toda la gente, podías encontrar bebidas como cervezas, eh, algunas eh, cubas, por así decirlo, pero no eran muchas opciones, realmente era muy poco la cantidad de variedad de alcohol que había, había también com comida, comida normal, comida sin algún tipo de componente del cannabis sin más que decir, vamos al video. Espero que lo disfrutes. Si es tu primera vez por este canal, sería genial que consideres suscribirte, que le des like y que lo compartes con tus amigos. En los stands opuestos... Como quieras llamarlo, pudimos encontrar a uh, marcas como 360 Smoke, como Clipper, como Kush, y en cada uno de estos estantes podías encontrar pipas, sábanas, encendedores, eh, charolas, en fin, todos, toda la parafernalia que es comúnmente encontrada y necesitada para todo este mundo canábico. El evento contó con todo lo necesario para que estuvieras bien, para que te sintieras bien Algo importante es que una vez que estabas adentro no podías salir del lugar eh, Obviamente se contaba con baños, eh, se regalaba agua mineral que por ahí mencioné eh, Había zonas donde podías descansar por unos minutos eh, Conforme fue avanzando el tiempo y conforme fue avanzando el evento el lugar se empezó a llenar yo llegué alrededor de las 5 de la tarde y estaba vacío Me fui alrededor de las 11 y media de la noche Y el evento terminó hasta las 3 de la mañana por lo que entiendo Realmente es un evento en donde tu entrada Pues vale la pena pagarla Desquitas por completo el costo de tu entrada Las bandas que ves, el ambiente que hay Y sin duda yo aconsejaría que si están tus posibilidades Pagues un boleto en la sección VIP es Sin duda mucho más cómodo y, y la experiencia mejora muchísimo Al inicio del evento se hizo Una competencia de skate El primer lugar se llevó 7 mil pesos El segundo lugar se llevó 3 mil pesos Premios para el público Hubo patinetas Aventaron patinetas al público Aventaron llantas para patinetas eh, Algunas sábanas Y demás cosas relacionadas Con la cannabis para fumar ¡Fuerte! ¡Descalábrame un cabrón! ¡Descalábrame un cabrón! ¡Eso! Ahora, por parte de CUS ¡CUS! ¡Bravo! ¡Cuidado! Que matas a un cabrón y marihuano. marihuana ¡Parte de ¿Quieres matar a un cristiano? ¡No chingues. ¡Que viva la chingada marihuana! En cuanto a comida y bebida, en el evento había opciones muy simples, pero realmente básicas. Podías escoger entre dos marcas de cervezas, lo que ellos le llamaron chupe, que son dos tipos de alcoholes, ron y mezcal, eh, baguettes, eh, podías escoger entre cinco tipos diferentes de baguettes y... Algunas cosas un poco más botaneras como papas fritas, palomitas, brownies, donas y galletas. Cabe recalcar que este evento estuvo patrocinado de cierta forma y fue muy evidente por marcas como Red Cola, como Scarge, la marca de agua, y una, pues para mí fue una nueva marca, una marca de agua mineral llamada Mine Ralita. Y llegó el momento de hablar de movimiento original, ellos estaban planificados para salir a cantar a tocar alrededor de las 10 de la noche Tardaron más de media hora para que salieran, se hicieron esperar sin duda, pero valió por completo la pena, cuando salieron la gente respondió con todo y sin duda corearon todas sus canciones Estaba el ánimo al 100% Y el ambiente cambió por completo El ambiente se puso muy genial Invitaron a subirse al escenario A la reina del dance hall Es una chica que estaba por ahí Que realmente baila muy bien Y en combinación con la música que ellos tocan Realmente fue un espectáculo muy bueno Muy padre eh, Pero pues nada Ustedes véanlo por sus propios ojos Cuando me perdí en que yo me jodío de libertad, o por las aves y si sirenas, no te siento un este No rompe ni mi intención para modesta Y si este quedé todo amor de la regala bien, Cual yo no me quedé al final del mismo me fui alrededor de las 11, 11 y media, la fiesta continuó hasta la madrugada y nada, así es como termina este video, realmente es un muy buen evento con muy poca difusión y espero que si ves este video y si te gusta el evento, ojalá puedas lanzar. Con esto concluye nuestro video del día de hoy Fuimos al Science Session volumen 2 eh, Pues nos la pasamos muy bien Un gran evento Hasta la próxima